Hola amigos, vamos a ver cómo hacer un simulacro de una ruta con un navegador GPS. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues pienso que puede venir bien antes de emprender cualquier trayecto, especialmente en ciudad, porque a veces incluso con la ayuda del GPS podemos no ir por la ruta adecuada. En mi caso, a veces hay momentos en los que no puedo seguir las instrucciones del navegador. Ya saben, hay que estar pendiente de las señales, del espejo retrovisor, del tráfico el de al lado que no para de hablar, etcétera. Y a veces no tenemos tiempo para ver bien lo que indica el GPS. Por eso viene bien hacer antes un simulacro. Bien, pues hay varias aplicaciones que lo hacen, pero que sea gratis, yo solo conozco una. Vamos a ver cuál es. Mira, la que yo digo se llama Más Factor. La buscáis en la tienda de aplicaciones. La Vamos a instalar. Fijaros qué buena puntuación tiene. 4.6 es bastante para este tipo de aplicaciones. Para que se haga una idea, Google map tiene 4.4, Waze 4.1, quiere decir que la aplicación es bastante buena. Ya está instalada, vamos a darle a abrir, continuar, tenemos que darle todos los permisos pertinentes. Vamos a escoger los mapas libres, ya que los otros son de pago, pero vamos que estos van bastante bien, le damos a continuar. Vamos a omitir lo que es el tutorial para nuevos, tenemos que descargar los mapas, podemos descargar los correspondientes a nuestra región. Aquí, España, vamos a seleccionar sus regiones, en mi caso, Madrid. Una vez seleccionada la región correspondiente, le damos a descargar. Acepta. Se están descargando. Vamos a volver atrás mientras. Ah, no se puede, lo siento. Pues ahora vuelvo cuando estén descargados. Ya estamos. Vamos a darle a salir. Bueno, cuando salga, esto es un engorro, esta forma de buscar, tenemos que darle a los tres puntos y seleccionar una línea sin conexión. Estas dos opciones son de pago, así que una línea sin conexión. Ya con esto es más fácil. De la otra manera tenemos que saber la dirección exacta. Vamos a buscar aquí algo. Vamos a ir a Avenida Concha Espina. Damos clic. Perdón, aquí estamos en un móvil, tocamos, quiero decir. Vamos a darle a establecer como destino. Ahí está el Santiago de Naveu, se supone que es esto vamos a ir a menú principal herramientas simular la ruta si estuviésemos en navegación pues le damos a que sí y después empieza el simulacro si quieren cambiar la velocidad le pueden dar aquí Con esta barra podemos aumentar la velocidad, está por 4, por 7, hasta 10. a la derecha. la segunda salida. En a la izquierda. Bueno, pues eso es todo, amigos. Espero que os sirva. Un saludo y que tengan un buen día. Chao, chao, chao. Un abrazo, chao.